Como resultado de toda esta lucha, eh, tenemos muchas amenazas, eh, extorsiones, y también, el más doloroso, la pérdida de mi hijo. Se equivocaron los que asesinaron a mi hijo, porque ellos pensaron de que asesinando a mi hijo, yo me iba a callar. Ahora, lo que, lo que me motiva es de que, desde que asesinaron a mi hijo hasta esta fecha, eh, se han levantado otros líderes más, alrededor de unos 15 o 20 líderes se han levantado más, igual o mejor, como yo estoy luchando también por nuestra tierra.